¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro aquí en Tehuetlán, Hidalgo Y no se vayan porque los voy a llevar a un lugar muy bonito que se llama O más bien que es conocido como La Curva Así es que, vámonos para allá de una vez Vamos a subir por aquí, por donde, donde estaba la, la cárcel La famosa cárcel Aquí Donde los sueños se convertían en pesadillas Ya es un lugar abandonado, ya no tiene ni puerta Aquí había tantos sueños prisioneros sobre todo los fines de semana, cuando había unas, cuago, unas caguamas por encima. Aquí vamos a subir para allá. Vamos a llegar aquí a, a donde vivía un señor que se llamaba Domingo. Y este calle Juancito que iba para allá, para unas escaleras, para el rumbo a la lomita. Aquí este vamos caminando sobre la mini calle que va para allá arriba para aquí por donde vivía Don José. Un señor que vende lotes al cual le dejo un saludo por aquí. Y estas son sus gallinas probablemente. Sus rojolotes. Por aquí vivía creo. Este es el camino que va para, para allá para donde había un potrero donde antes volaban papalotes los niños. Yo también por ahí volaba papalotes. Este caminito aún sigue igual. Solo que ya hay mucha construcción, ya un poquito cambiado. Como pueden ver, miren, esas gallinitas para el caldo. Aquí había un poste de luz un poquito más abajo que el monte ya no deja ver el, el horizonte. Todo esto era un, un camino, una, una vereda prácticamente. Hoy ya está todo lleno de construcciones. Mira. Este camino iba para allá, para la carretera, rumbo al Arroyo. Que por ahí tengo un video donde fui a, a visitar el Arroyo, amigos. El cual los invito a, a verlo por si no lo han visto. Al igual también que se suscriban si, si gustan. Es totalmente gratis. Hoy los quiero llevar a la curva. Para que vean cómo está actualmente. Ahí derecho iba para el naranjal. Había un camino nada más. Y aquí ya empieza lo que es la subida para para la curva. Miren, todo todo lo que no había antes era puro un monte. Hoy ya son puras casas. Los que son de Tehuatlán y conocen por estos lugares... Aquí sobre este camino de aquí a lo que es la curva había tres árboles de mangos los que conocen recordarán y había un pretil el famoso pretil que por acá se le llaman a, a un montón de piedras como una cerca de piedras pero ya ya son puras casas aquí había un potrero Miren qué bonita mariposa. Hago una pausa para, miren. Para que vean. Lo que uno se puede encontrar por acá, caminando. Miren. Aquí está el primer árbol de mango. O más bien, lo que la vida ha hecho que quede. Ven. Ahí está. Ya está seco, ya prácticamente muerto. Como muchos sueños. Aquí había un pretil. Había unas piedras donde podía uno venir a descansar en la tardecita. O a cualquier hora del día. Hoy ya no están, ya hay casas, miren, ya hay casas, pero el camino sigue igual, la vereda hacia la curva está igual, no, eso sí no ha cambiado nada, ni el tiempo, ni ni la distancia dijera la canción, miren, aquí en esta parte ya el peritil ya no, ya no existe, ya hay otra casa. Miren, un coaguayote también. Un coaguayote, Para echarlo a las brasas. Como les decía, miren, el pretil ya. Ya no existe, ya. Hay construcciones por estos rumbos ahora. El camino para la curva está igual. Miren. El capulín. Este es capulín. Para los que conocen. Es capulín va a la vereda Esa no ha cambiado nada Excepto que Uno ya no la recorre La anonía miren Anonía también Aún no están por aquí Como siempre esperándolos Aquí hay unos restos de perfil ¿no? Todavía Un poquito Y aquí está el segundo árbol de mango O más bien Lo que el tiempo ha hecho de que quede de él como les digo todo, todo lo que es el pretil ya solamente algunos cachitos de, de pretil en algunos lugares los demás ya lo han tumbado porque han hecho entradas para sus casas que han construido por aquí pero mira aquí sigue el pretil ya estamos casi cerca de, de la curva el tercer árbol de mango ya prácticamente ese sí ya, ya no está ya este sí ya no está ven ya no hay nada ya casi llegamos a la curva quiero aprovechar también para dejarles un saludo aquí a, a toda la gente de tehuatlán tehuatlán hidalgo hoy quisimos venir aquí a la curva porque este para ver cómo está así es que espero que anden aquí conmigo no les enseño mi cara porque mi cara está fea y está más bonito el camino, así es que acompáñenme aquí vamos a la curva miren, ahí está llegando a la curva a la famosa curva como le decían cuando la gente venía a buscar leña para acá, Para había un cafetal que se llamaba el famoso cafetal de Don Femi para allá para donde que el carro miren, para allá era el cafetal justamente para allá y para este otro lado, para acá, es la bajada para Rumpotehuetlán, que van a dar la vuelta por allá por la matla. Y ese carreterito que va para adelante, había un cafetal que se llamaba Don Fénix, y el cafetal de Don Fénix, que había chalagüites y naranjas y leña. Miren, ya hay construcciones también para allá, si se pueden dar cuenta. Me voy a subir a este caminito. Que iba para allá rumbo al panteón. Por allá bajaba este camino. Miren de aquí se puede ver. Que ya hay construcciones ahí. Cuando antes era un montón de tierra. Miren. Este camino bajaba para allá. Para el panteón. Hoy lo han hecho. Está limpio porque hay una milpa. Y miren amigos. Vean la vista. Que hay desde aquí arriba. Miren nada más. Déjenme giro la cámara. Para que vean cómo se mira Tehuetlán desde aquí arriba miren cheque nomás cómo se ve de aquí arriba esta vista es espectacular miren estoy hasta acá arriba en la curva como les menciono miren Está bien padre amigos. Y bien amigos. Este, aquí les dejo las imágenes de Tehuetlán. Desde la curva. Espero las disfruten amigos. Así es que con mucho cariño se las comparto.